Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas afines a ella. El día de hoy veremos el tema mínimo como múltiplo de polinomios. ¿Qué veremos? Reglas para hallar el mínimo como múltiplo de los polinomios y ejemplos de aplicación para hallar los diferentes polinomios. No siendo más, comencemos. Reglas. Primera, se descomponen las expresiones dadas en sus factores primos. Y la segunda, para encontrar el mínimo común múltiplo, se deben multiplicar los factores primos comunes y no comunes. Entonces, esa es la regla número uno y la regla número 2. Vamos a aplicarlas en ejemplos de polinomios. Veamos. Ejemplo número uno. Hallar el mínimo con múltiplo de 6 y de 3x menos 3. Para ello entonces separemos, acá tenemos el 6 y 3x menos 3. El 6, si sacamos los mínimos con múltiplo tenemos el 2 y el 3. Ahora, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que utilizar o apoyarnos de los casos de factorización. Este es el factor común. Miren que el 3 Está en la X y también aparece acá, o sea que sacamos el factor común que sería 3 que multiplica a X menos 1. Bien, entonces ¿qué es lo que dice? Ya tenemos los mínimos, el mínimo común múltiplo. entonces miramos, el 3 está acá, el 3 está acá y tiene el mismo exponente, o sea que el 3 se conserva, el 2 y por último X menos 1. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 2 que multiplica a 3... Por x menos 1. Esta sería entonces la operación 2 por 3 nos da 6, 6x menos 1. O sea que esta sería la respuesta: 6x menos 1. 6 que multiplica a x menos 1, corrijo. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Veamos este siguiente ejemplo. Tenemos hallar el mínimo con múltiplo de 14a cuadrado y 7x menos 21. Lo separamos, tenemos acá 14 a cuadrado y acá tenemos 7x menos 21. Reduciendo en factores, esto nos va a quedar 2 por 7 a cuadrado. Y aquí sacamos el factor común que sería 7, que multiplica a x menos 3. Ahora, miremos que el 7 el exponente es 1, o sea que podemos dejar ese número. Y tenemos acá el 2, entonces nos va a quedar 2 por 7 a cuadrado, el término de acá. Y lo que nos falta que sería x menos 3. Efectuamos esta operación, nos queda 14a cuadrado por x menos 3. Vamos a ver un tercer y último ejemplo. Hallar el mínimo común múltiplo de 8a cuadrado b, 4a al cubo menos 4a, 6a cuadrado menos 12a más 6. Acá podemos reducir por factores, nos va a quedar. 2 al cubo de a cuadrado b ahora mirando acá podemos ver que tenemos otra vez el factor común como 4 se repite en los dos sería 4a porque es la letra de menor exponente pero reduciendo por factores nos va a quedar 2 al cuadrado a a por a cuadrado nos da al cubo y a por menos 1 nos daría a y 2 por 2 2 al cuadrado que es 4 entonces se cumpliría lo que está acá Ahora, mirando acá, tenemos un factor común que va a ser el 6. 6 que multiplica a cuadrado menos 2a más 1. Teniendo esto, podemos ver que aquí se nos presenta un trinomio de la forma. Y aquí tenemos una diferencia de cuadrados. a cuadrado menos 1 y este término. Entonces miramos. Vamos a resolver esta parte. ¿Qué nos va a quedar? La raíz de este es a y uno queda con signo positivo y con signo negativo. Y la raíz del 1, pues es 1. Sería a más 1 por a menos 1. Aquí, reduciendo el factor, nos va a quedar 2 por 3. Y la raíz del primero es a, término de la mitad, menos, menos por más, nos da menos. Y dos números que multiplicado nos den 1, pues 1 por 1, y que la suma nos dé 2a menos 2a, Menos a, menos a, nos daría menos 2a, que es el término de la mitad. Quiere decir que está bien resuelto. Si tienen algún problema con estos casos de factorización, les voy a dejar acá uno de los videos de factorización para que refuercen esos temas de álgebra. Si tienen algún problema, pueden verlos todos para que tengan mayor claridad. Ahora, teniendo en cuenta esto, veamos el 2. 2 al cuadrado, acá está 2 al cubo. Y miren la letra A, acá está A a la 2, tiene mayor exponente que esta. Y acá se repite A menos 1, A menos 1, quedándonos con esto. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2 a la 3, el mayor exponente, el 3, A cuadrado, B, miren que B no es A sino acá, entonces sería B. ¿Y qué nos quedaría? A menos 1. Y A menos 1 es lo mismo que decir A a la menos 1 al cuadrado. O sea que tendría mayor exponente que a menos 1, por eso lo ponemos acá. Y por último nos falta a más 1. 2 al cubo nos da 8 y 8 por 3 nos da 24. Nos quedaría 24 a cuadrado b que multiplica a menos 1 cuadrado por a más 1. Esta sería la solución de este tercer ejemplo. Con esto concluimos este video. Si te gustó mi video no olvides de dar